vamos a recibir en mano la Personería Jurídica Provincial para la, la filial de Río Negro que es hoy Asociación Civil Red Argentina de Suicidología. La Red Argentina de Suicidología viene, está funcionando en el país hace 20 años eh, miembros de nuestra red, fueron los que contribuyeron para la creación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es la 27.130. Nosotros en la provincia estamos hace dos años trabajando activamente, desde las capacitaciones, desde el asesoramiento, y muchas veces desde la asistencia a personas que transitan la problemática suicida. Hoy en este acto formalizamos de alguna manera todas aquellas buenas intenciones y todas aquellas acciones que llevamos adelante cotidianamente, en un acto pura y específicamente voluntario que nos lleva a tener una responsabilidad a la cual tengamos que atender. Esto, más allá de ser una herramienta legal, es un reconocimiento por parte del Estado por considerarnos aptos de poder llevar adelante esta función y esta tarea que es tan importante que se ve reflejada en vidas humanas. Nos reunimos hoy con la Gobernadora y estamos muy contentos por recibir la personalidad jurídica. Es un respaldo muy grande para poder trabajar en cuanto a la producción de cerveza, la realización de eventos y la capacitación en el mundo de la cerveza artesanal en la acá en la comarca. Eh, la asociación está conformada por eh, cervecerías artesanales de vino y patagones. Eh, somos cuatro, cinco cervecerías habilitadas más los chicos que producen cerveza artesanal de la casa que también conforman la, la asociación civil y lo que nosotros Estamos haciendo es ayudar a que los productores caseros que habiliten para poder comercializar su producto. Estamos muy contentos. Eh, Hacía mucho tiempo que veníamos trabajando, pidiendo donaciones para poder este, solventar los gastos de, de, de las carreras y, y del armado del auto. Y en muchos lugares nos cerraban las puertas porque no teníamos, digamos, las cuestiones eh, legalmente organizadas. Así que nos decidimos como grupo. Eh, armar la, la asociación civil y bueno, somos amigos, parientes todos conformamos este equipo que hace más de 10 años que sí. están en competencia y realmente que llegamos a esto eh, gracias a mucha gente de, de, de, de, del, del Estado que nos ha proporcionado ayuda y nos ha ido guiando para poder completar este, la documentación y estamos felices que realmente se logró bastante rápido no pensábamos que que, que iba a hacer en tan corto tiempo. El grupo que formamos de amigos, como ella decía, amigos, eh, familiares, eso eh, nos hacen que empecemos a poder participar en las categorías, porque es mucha fuerza pulmón, por eso es lo que, eh, que necesitamos por ahí esta, esta asociación para, para poder a, también apuntar a más, porque la idea siempre es ir mejorando y poder participar. Hoy estamos participando en el safari regional, y la idea es que se abran otras puertas para poder participar en un SARC eh, en alguna otra categoría, nos han invitado a correr en la categoría de Pinamar, eh, poder representar a Río Negro en la categoría de Pinamar, eh, o sea, son puertas que se van abriendo, pero bueno, hoy es muy costoso la categoría, hoy es muy costoso el, el armado del auto, eh, y bueno, eh, necesitamos un, un, un poco de mejorar el presupuesto para, para poder llegar a, a apuntar un poquito más alto.